escuchar, escuchar esta voz desde tu interior, esta voz que te habla, que está ahí, que es dulce, que es amable, esta voz que siempre busca salir y darte la mejor de las enseñanzas desde el amor, desde la compasión, tu ser, tu conciencia está ahí justo en esa chispa, en ese interior, y a través de estas meditaciones de todos los miércoles a las 7, nos conectamos para poder elevar nuestra conciencia, para poder concentrarnos y realmente seguir este camino de conciencia, de amor. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Por favor, eh, ya sabes, regálame muchos corazones eh, para saber que te encuentras aquí compartiendo conmigo, conectada, conectado, desde donde sea que, que me estés viendo. Y bueno, pues este programa también, estas meditaciones van a quedar grabadas en nuestro grupo de... Eh, del YouTube, nuestro canal de YouTube Almas en Conciencia para que bueno pues puedas tú entrar y ver, ver estas meditaciones, ya las vamos a tener ahí grabadas te recuerdo mi nombre es Margarita Mercado te saludo desde eh, Chicago Chicago Illinois eh, aquí un gusto de saludarte de darte la bienvenida vamos a hacer una meditación con los ángeles para bajar y diluir un poco más estos pensamientos eh, que muchas veces nos, nos hacen titubear y deseamos controlar todo para que salga de cierta manera y no permitimos que la creación, que los ángeles nos ayuden a poderlo hacer de una manera diferente, así que esta noche vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dejarnos fluir y vamos a dejar que esta energía rica, curativa, eh, nos envuelva. Vamos a dejarnos envolver por toda esta magia de los ángeles. Te recuerdo que si tú tienes una vela, que si tienes incienso, es tu momento de poderlo prender, es tu momento de poderlo hacer. Y bueno, pues para que eh, puedas estar estar en esta meditación, así que prepárate con tu vela, con tu incienso y eh, para que puedas estar ahí con, conmigo en este momento. Eh, y por favor comparte esta meditación, estoy esperando que eh, puedan llegar un poco más de personas y ya poder iniciar con nuestra meditación. Comparte este programa y bueno, pues te recuerdo que gracias a ti, gracias a que compartes, pues eso nos ayuda a que, a que más personas puedan estar con nosotros, a que más personas puedan estar eh, integrándose a nuestras meditaciones. Déjenme ver por acá. Ok, ok. Nada más vamos a publicarlo aquí en nuestro grupo de ángeles. Muy bien, ya estamos. Ahora sí, te voy a pedir que coloques tu espalda de manera recta. Trata de acomodarte a manera de que tu espalda quede completamente recta recárgate de ser posible todas las meditaciones que, que yo hago son sentadas para que sea de manera consciente vas a colocar tus palmas viendo hacia arriba sobre tus muslos vas a cerrar tus ojos en todo momento vas a concentrar toda tu energía todo tu ser En tu respiración, en observar tus pensamientos. Solamente observalos, no seas partícipe de ellos. Siente cómo tus inhalaciones van siendo cada vez más profundas, lentas y pausadas. Inhala. más, inhala exhala, suelta y libera siente que en cada inhalación estás conectando cada vez más con la energía de los ángeles y de que toda esta energía a partir de este momento te rodee que toda la paz la tranquilidad la armonía esté a tu alrededor que toda esta energía toda esta conciencia entre en cada célula en cada poro de tu piel Vamos a absorber toda esa energía, dejándola fluir, dejándola ser. Al exhalar vamos a soltar y liberar miedos, preocupaciones, situaciones que no se hayan resuelto en este día, vamos a soltarlas. Vamos a liberar de nuestro campo energético todas las preocupaciones, todo el estrés. Se va liberando con la ayuda de los ángeles. Jala esta energía consciente a través de tu respiración. Siente cómo se expande en el centro de tu ser en el centro de tu pecho va iluminando cada órgano date el permiso de sentir esta energía en tu ser Inhala y exhala. La magia de los ángeles te rodea. Siente cómo te está limpiando tu campo energético, cualquier energía de baja vibración es disuelta, se diluye. mientras tú te vas sintiendo cada vez más envuelto en la energía pura de los ángeles los cuales te llevan a sanar a aprender que todo está bien que todo es perfecto. La sensación de paz, de tranquilidad te va envolviendo, te va relajando Date el permiso de sentir esta magia envolviendo tu ser. Cualquier pensamiento, cualquier preocupación, va diluyendo cualquier tristeza se disuelve cualquier dolor físico comienza a ser aliviado Da el permiso que los ángeles te ayuden, da el permiso que los ángeles te guíen. Los ángeles te ayudan a elevar cada vez más tu conciencia y a entrar en un estado de mayor tranquilidad, de mayor paz. Todo se encuentra en el orden divino. en el tiempo marcado de la divinidad sentimos como los ángeles acuden a nuestro llamado y nos permiten sanar nos permiten liberarnos de memorias viejas del pasado envolviendo todo tu cuerpo sintiendo bienestar sintiendo tranquilidad Siente la confianza que los ángeles te están ayudando, siente la fuerza que necesitas para poder dar el paso. Siente como los ángeles desde tu interior están reconstruyendo, reorganizando tus células, tus pensamientos, tus emociones. Cada vez es más clara tu prioridad cada vez es más claro lo que tienes que hacer en este momento. Dejamos atrás el miedo, dejamos atrás la angustia. nos perdonamos por sentir que estábamos solos. Ahora la energía de los ángeles y de la divinidad nos acompaña para avanzar, para abrirnos paso. siempre están contigo, apoyándote, sanándote. Sana en cualquier área de tu vida. ofrece tu salud, tus preocupaciones financieras, las preocupaciones familiares, da la confianza que los ángeles se están encargando de cualquier situación. Con su energía atraes lo mejor para tu vida. Imagina y siente como una luz radiante alrededor tuyo en tonos dorados se convierte en un imán atrayente de bendiciones. Este halo de luz atrae hacia ti las, las bendiciones de tu sendero espiritual, atrae el amor, atrae a las personas correctas a tu vida. atrae las soluciones más amorosas en este momento. Todo lo bueno a través de este imán es atraído a tu ser. Siente, imagina y visualiza con alegría que los ángeles se están encargando de aquello que creías que era imposible solucionar. Visualiza, imagina y siente los ángeles se envuelven, situaciones del pasado para poder ser liberada, disolviéndolas en tonos diamantes, para traer mayor comprensión, para traer mayor entendimiento a la tierra, Liberando todo aquello que era complicado para ti. Permiso que los ángeles te guíen bien tu vida y en tu intención toma una respiración profunda. trayendo cada vez más bendiciones, milagros, alegría a tu vida, la emoción de plenitud te embarga, te envuelve, te rodea, es parte de ti, eres parte de ella. Inhala nuevamente. Y vas a unir tus dos palmas llevándolas a la altura de tu pecho. una emoción y sentimiento de gratitud por esta meditación por todo lo que estás recibiendo por todas las bendiciones por toda la conciencia por toda la sanación que estás recibiendo agradece a descansar tus manos y poco a poco te vas a hacer consciente del ruido a tu alrededor. Ve integrando todos los sonidos de tu alrededor. Comienza a mover ligeramente tus pies, tus piernas. Estíralas un poco. Mueve los hombros de manera circular, de manera pausada, tranquila. Y poco a poco. Lentamente, a tu ritmo, vas a ir abriendo los ojos. Cuando estés lista, listo, avísame. Para saber que ya estás aquí conmigo y ahora. Tómate tu tiempo. Intégrate nuevamente aquí y ahora. Gracias a Doris, gracias a Loli Mendoza, gracias a Elidet. Buenas noches. Les recuerdo que el día mañana al mediodía tenemos lectura de oráculo y tarot. Así que eh, no se te olvide mañana, lectura de oráculo y tarot. Si tienes algún comentario, alguna experiencia que compartir de esta meditación, puedes hacerlo. Escríbeme tu comentario, yo con gusto aquí lo voy a leer. Vamos a leer algunos comentarios, ustedes me van a ir diciendo qué tal, cómo se sintieron en esta meditación. Y te recuerdo, todos los miércoles a las 7 de la noche estamos teniendo nuestras meditaciones. Y bueno, pues hay que recordarnos siempre. Estar alerta de nuestros pensamientos, estar consciente de estar viviendo en este tiempo, en este momento presente. Y también darnos cuenta que no estamos solos, que los ángeles nos ayudan si es que es el nosotros se los pedimos, si es que nosotros les pedimos a los ángeles nos ayuden. Están ahí para nosotros, para podernos apoyar, para podernos ayudar en cualquier situación, en cualquier momento que nosotros así lo requiramos. Los ángeles siempre, siempre nos van a estar ayudando. Patricia Salinas nos comparte por acá. Es que ese comentario no me había salido. Dice, Maggie, muchas gracias la meditación. Mari Guerrero dice, gracias, muchas gracias. Mari Lolis Aguilar Esquivel dice, muchas gracias, regresé de la meditación porque se siente frío después de la meditación. Ok, bueno, pues ahí está. Situaciones del pasado manifestándose eh, mi querida Mari Lolis, por ahí algo que hay que trabajar. Y bueno, pues a ver, déjenme ver si por acá me sale algún otro comentario. Ay, mira, aquí, este, Crisanta Moreno, gracias, gracias, gracias, dice, este, mucha paz, mucha tranquilidad. Este, dice, el color verde limón y mucho calor, agradecimiento. Rosa Santillán dice, este, por este maravilloso viaje, gracias a los angelitos. Y por acá... Nos dice Rosa Santián, gracias, dice Mayo, su este viaje con los angelitos, ¿sí ya lo habíamos leído, es que de repente se me desaparecen algunos comentarios. Bueno, pues espero haber leído en su mayoría. Socorro Alfaro, gracias, gracias por estar. Gracias, Bella, gracias por acompañarme esta noche. Bueno, pues me despido, te recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado. Nos estamos viendo el día de mañana en una lectura de Tarot y Ángeles al mediodía. Si tú quieres, si tienes alguna pregunta, bueno, pues ese espacio es gratuito, abierto para ti, para que puedas participar, para que puedas estar. Te recuerdo que también eh, viene un curso de conciencia angelical, un curso eh, donde vamos a estar trabajando meditaciones. Eh, son nuevas prácticas de meditación va a ser todas las, las semanas de meditación de poder estar eh, de manera consciente trabajando con tus ángeles vamos a ayudarnos de, a construir este puente de conciencia angelical de poder poner todo el cielo a nuestro favor a poder trabajar con los ángeles de qué manera identificarlos cómo saber eh, si realmente estoy en comunicación con un ángel, cómo saber si un ángel me está ayudando a poder sanar todos mis temas. Todo esto y muchas otras dudas más que seguramente tú tienes con respecto a los ángeles eh, van a ser respondidas a través de este curso. Así que eh, pide informes aquí. Eh, en almas en conciencia con todo gusto puedo darte todos los informes para que te puedas inscribir a nuestro curso, son tres semanas de meditación, tres semanas de clase tres semanas de prácticas y bueno pues ahí pide más información, gracias te deseo que pases una excelente noche y me despido diciéndote que deseo que los ángeles te envuelvan, te cuiden te protejan te lleven bajo sus alas te lleven al mejor destino, a la alegría, a la paz, a la tranquilidad. Y deseo también que eh, en tu hogar esté plagado y lleno de ángeles. Que cada persona que pise tu hogar se, se sienta llena de tranquilidad, llena de armonía, llena de paz. Gracias a todos y nos estamos viendo el día de mañana. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye, bye.